los momentos a través de linkedin y a través de youtube donde voy a hablar de la rutina el método de cuatro rutinas de éxito en linkedin este directo va a ser un poco rápido pienso que durará unos 15 minutos y es una prueba simplemente de reStream para hacer el webinar concreto más un poco más uh, uh, más preciso a partir de la semana que viene eh, mi nombre es Juanjo Mengual y voy a empezar a hacer este directo para que todos aquellos que queráis preguntar, aquí abajo, podéis hacerlo en, a través del, del chat que tenéis tanto en YouTube como en, eh, en el perfil de LinkedIn. Eh, antes que nada, deciros que podéis suscribiros si queréis eh, noticias sobre LinkedIn Marketing en linkedinpost.es, veréis concretamente en la parte de ahí, porque esto está al revés, veis la parte de ahí, pues veréis ahí que pone linkedinpost.es y en, ese, en esta dirección podéis suscribiros a los newsletters que hablan sobre marketing B2B y sobre LinkedIn. Lo que os voy a contar aquí hoy, en este directo, que luego queda grabado, que esa es la gran ventaja, porque es un poco hecho eh, a traición, entre comillas, es... El método que nosotros usamos en b2bpro.es. Sin más dilación, vamos a empezar y te voy a contar precisamente este método de cuatro rutinas de éxito en LinkedIn que está hecho para posicionarte y ganar clientes. ¿Que ¿Dónde puedes adquirir este método? Bueno, pues en b2bpro.club puedes adquirir el método en concretamente eh, y de eso te, pues, te voy a ir informando, por supuesto, a lo largo de este webinar en directo. Si quieres hacer alguna pregunta, puedes hacerla tanto, tanto si es en directo como si, bueno, pues si es en, en diferido. También creo que tanto en YouTube como en LinkedIn puedes efectivamente eh, pues, eh, preguntarnos todo lo que quieras. ¿En qué consiste este método de los cuales de los, de los cual os voy a hablar aquí? Bueno. Eh, quería deciros antes que nada que es indiscutible que LinkedIn es una herramienta hoy muy valorada en la generación de leads y en posicionamiento en, en Internet para empresas, sobre todo para B2B y para profesionales. También tengo que deciros que a pesar de las estadísticas que podéis ver en cualquier lado, no me voy a, a expandir en eso, eh, LinkedIn no es una finalidad, es un canal... Y hay que tener un contenido y hay que tener una estrategia. A eso precisamente, de eso precisamente, hablamos, de la estrategia. ¿Cuáles son esos cuatro pilares del método que usamos en B2Bpro.es? Eh, los cuatro pilares que te cuento en este webinar que puedes ver en B2Bpro.club Entero, dura 30 minutos, son ganar posicionamiento de autoridad, ganar captar nuevos prospectos y clientes y hacer mejor negocio en la red sin usar automatismo sin agobiar a nadie de una manera educada es importante hoy antes que nada eh, de actuar con uh, con uh, tácticas canales con tal es importante tener un plan estratégico saber un poco analizar qué queremos hacer quién es nuestro cliente qué es lo que le atrae cómo queremos posicionarnos, cómo queremos que nos posicione el cliente, sería la palabra o la frase concreta. Tenemos Con este método lo que hemos hecho desde el 2007 es generar relaciones exitosas con clientes potenciales, aumentar ventas y, si se usa, 15 minutos cada día, vender, posicionarte y ser un referente. No hablamos de ser un esclavo en contenidos. Todo esto, esto es posible. Sin tener que hacer publicidad, eh, simplemente esos 15 minutos diarios, sin tácticas agresivas, sin ser pesado. Hombre, evidentemente hay que hacer acciones de vez en cuando, depende de la estrategia. No existe una estrategia común para todo el mundo, con lo cual tampoco vamos a hablar de, de eso. ¿no? Lo que quería deciros es que efectivamente es posible y eh, se puede conseguir porque nosotros lo llevamos haciendo hace mucho tiempo y cuando arrancamos unos perfiles profesionales e empezamos a trabajarlos, con el método en B2Bpro.club, eh, pues enseguida notamos que empiezan a tener visualizaciones, visibilidad, de hecho lo medimos, medimos las visualizaciones, medimos las impresiones, medimos las conversaciones que tenemos con clientes donde luego se pueden generar leads o no y medimos también, por supuesto, las visitas al perfil. Todo ello hace que aumentando el trabajo nosotros seamos capaces de eh, obtener resultados siempre a largo plazo porque al final... En lo que queremos todos es desarrollar negocio a través de LinkedIn y tener un perfil profesional más efectivo. ¿Qué es lo que vas a conseguir con este? ¿Qué es lo que se consigue con este método que llevamos implementando desde el 2007? Llegar al cliente objetivo, crear mensajes de contactos efectivos y una estrategia de captación de negocio que cuadre. Al final, yo lo resumo con lo que veis aquí. Al final se trata de poner orden y de tener una estrategia y saber qué tengo que hacer por la mañana cuando me levanto como empresa para destacar en esta red social, que es la única red social profesional. Pues esto es lo que contamos en nuestro método de b2bpro.club. Y esto es lo que yo te voy a contar ahora, en principio, desde un principio. ¿Que ¿Quién soy yo? Bueno, yo llevo marketing desde el año 90, marketing, ventas y comunicación. He estado en dos multinacionales durante 15 años, he sido director de marketing de un club de primera división durante cuatro años, donde además vendí la sponsorización de 2 millones y algo más en el año 2010, precisamente a través de LinkedIn. Eh, me di cuenta de la herramienta que en aquel entonces competía con neurona y otros me di cuenta de que era una herramienta no para buscar trabajo sino que era una herramienta efectivamente para lo que nosotros queremos que es eh, hacer negocio y posicionamiento que es de lo que te estoy hablando aquí pues ¿es eso soy yo entonces al final yo resumiría lo que es esto linkedin es que te vean linkedin es que te vean y claro como he dicho antes es un canal, no es una finalidad. Tenemos que haber hecho antes los deberes de haber hecho un plan. ¿Qué queremos que vean? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿En qué nos diferenciamos? Yo a mis clientes en las mentorías y en los planes de marketing les pregunto algo muy sencillo, muy fácil de responder. Además, oye, ¿por qué tengo que comprarte? ¿Por qué el cliente tiene que comprarte a ti y no a tu competencia? Hay que saber responder a eso y hay que hoy, en un mundo tan lleno, por decirlo de alguna manera, de ruido... Hay que saber destacar y llamar la atención por encima de los demás, pero con, con contenido relevante y con contenido de interés. Bueno, lo que os quería contar es que el marketing es más un maratón que un sprint. Eh, contemplar LinkedIn como un sprint donde yo hago un perfil y luego me empiezo a ganar dinero, pues no es correcto. Hay que establecer unos, unas acciones a lo largo del tiempo que se miden, además, muy fácilmente y a través de esas acciones conseguir luego los objetivos que uno se plantea. Por ejemplo, quiero que me vean, quiero que quiero que quiero quiero captar nuevos leads, quiero tener conversaciones, quiero ser un referente en este área, etcétera, etcétera. Por eso, LinkedIn hay que entenderlo como una herramienta de relaciones sociales profesionales. Eh, no hay que entender que LinkedIn te metas el primer día porque eso no lo quiere LinkedIn y ya te forres de contactos y tal. Las búsquedas de LinkedIn son conforme al trabajo que tú hagas. Por lo cual, cuando tú contactas con un amigo, te permite abrir el contacto con el amigo de ese amigo y a la par abres tu ventanal de una manera, eh, digámoslo así, exponencial y se abren las oportunidades de búsqueda y de contacto de manera exponencial. En LinkedIn, más amigos... Por decirlo de alguna manera, más posibilidad de que nos vean y más contactos, más posibilidad de contactar con la gente que realmente buscamos. Los americanos dicen muy claro que el dinero en LinkedIn lo hacen con los contactos de segundo grado y en B2Bpro.es lo sabemos. ¿Cuál es esa rutina de éxito que os cuento aquí en breve para que luego hurguéis más adelante en el webinar completo de la semana que viene? Voy a hacer un evento sobre eso. Pues el, la rutina de éxito es, como he dicho al principio, primero hacer un buen análisis, que es fundamental, después eh, es estipular un poco el quiénes somos, a dónde vamos, quién es nuestro cliente en ese análisis, qué es lo que queremos contar, para hacer eh, de nuestros perfiles auténticas landing page o páginas que atiendan que en cuatro ocho segundos y sobre todo desde un móvil seamos capaces de enamorar a quien queremos enamorar para que nos tenga en mente… Porque en B2B, en B2B, normalmente las decisiones nunca se producen en el primer contacto. El decisor eh, se da cuenta a lo largo de un año o dos años de que te ha visto por aquí, te ha visto por allá, ha contactado contigo y luego le salta la chispa de la necesidad y piensa en ti. Tanto si vendes tornillos como si vendes eh, escáneres de, de, de hospitales como si eres abogado o como si lo que sea. Al final, si eres B2B, si tus clientes son otras empresas, pues puedes hacerlo. Recordamos que estoy en directo, estoy haciendo una prueba a través de Restream, tanto en LinkedIn como en YouTube, que luego quedará grabada. Pero que si quieres comentar algo, puedes hacerlo y, por supuesto, responder en, este, en esta introducción de lo que va a ser el webinar seguramente la semana que viene sobre cómo vender en LinkedIn y sobre, pues, pues, precisamente la técnica que tenemos en b2bpro.es. Si tienes interés en más, por supuesto que te puedes apuntar en nuestro newsletter sobre LinkedIn, poniendo LinkedIn Post Punto es y ahí pues te mantenemos actualizado. Como decía, la rutina de éxito pasa por el análisis, sobre ese análisis hacemos unas landing pages dentro de lo que nos deja LinkedIn que es más aburrido, que bueno, tiene menos detalles que un o Seat Panda del 85, como digo yo. Y luego hacer establecer contactos adecuados con los mensajes adecuados y hacer lo que yo llamo contenido referencial. Contenido hoy el contenido viene marcado por ser snack content contenido snack rápido seguramente lo más adecuado sería en un formato de audio vídeo, audio y posiblemente subtitulado en menos de un minuto pero hay que adaptar los contenidos de cada empresa. No es lo mismo una tornillería que una persona que habla de marketing. Yo siempre digo que los de marketing lo tenemos fácil, igual que los que hablan de mindfulness los que hablan de recetas de cocina. Pero si uno vende algo aburrido como un tornillo, tiene que cautivar también a sus clientes. Y el B2B no solamente es algo muy bonito como el B2C, sino que a veces hay productos industriales que hay que llevar a buen puerto. Por eso el contenido referencial tiene que adaptarse según lo que nosotros veamos. Bien, ¿qué hacemos en ese análisis? Primero analizamos el decir, yo siempre los pregunto, pregunto a las empresas que hacemos planes de marketing, siempre les pregunto, oye, defíneme quién eres en 10 palabras. Cuando me dicen 10 les digo nueve. Es el famoso elevator pitch. Si el silogismo es muy fácil, si la gente está agobiada de contenido, si además hay un montón de contenido, tenemos que ser muy breves muy simples muy sencillos a la hora de comunicar los americanos le llaman el five, five five cinco frases de cinco palabras cada una que entendería un niño de cinco años es el marketing político que usan allí es una regla pues en ese análisis hay que evaluar qué proponemos como empresa qué diferenciación tenemos qué necesidad descubrimos y a quién una vez tenemos hecho que no es fácil es lo más difícil precisamente en nuestras mentorías de plan de marketing tardamos bastante en establecer eso la gente da por hecho que yo vendo esto y al final no vende esto cubre una necesidad x y además diferente del mercado que es lo de lo que se trata no somos baratos somos diferentes en el perfil tienen que quedar claro cómo podemos ayudar a nuestro cliente tipo y en esta propuesta de valor tenemos que responder estas tres cosas cómo resolvemos el problema la necesidad qué beneficios aportamos y por qué nos tienen que elegir a nosotros y no a la competencia por ejemplo yo en mi caso siempre digo que al final estábamos comunicando mal no hace tanto de ello y decíamos pues que nosotros eh, pues gestionábamos eh, perfiles de linkedin a empresas y profesionales y es, es una comunicación difer diferente ahora lo que decimos es que generamos leads o clientes y posicionamiento a las empresas a través de técnicas de marketing b2b con linkedin y planes de marketing o se he puesto la necesidad delante es importante ese esa apreciación es sutil pero esa sutileza hace que en esos cuatro segundos captemos la atención del potencial cliente que nos ha venido a ver estoy contando en directo en, pues en nuestro método de linkedin for business para ver el vídeo completo en b2b 2 bproclub podéis acceder a él es un webinar dais el email evidentemente os enviaremos otro pero luego allí accedéis al webinar y ahí veréis un poco en qué consiste en nuestro método, con técnicas y tips reales y al final con nuestro, nuestra formación reglada, con nuestra formación con mentoría que os ofrecemos como posibilidad. Pero aún así, siguiendo este método que está en el webinar, solos podéis hacerlo. Nosotros lo íbamos haciendo desde el 2008, lo que pasa es que con este método atajamos bastante eh, a la hora de ponerse una herramienta que entre nosotros es muy, muy, muy aburrida. Si tenéis alguna pregunta que hacer, como estamos en directo los que estáis, podéis hacerla sin ningún tipo de problemas y os responderé. Una vez hecho este análisis, tenemos que trabajar la imagen, el titular, el extracto, el contenido fijado para hacer que nuestra página de perfil se parezca mmm, en concepto de marketing y algo de diseño a lo más parecido a una landing page. Que cuando alguien entre en cuatro segundos sepa por qué nos podría elegir a nosotros de algo que él necesita. Claro lo difícil es hacerlo sencillo lo fácil no es hacerlo sencillo no nos vamos a engañar es muy difícil simplificar por eso eh, tenemos que hacer un trabajo previo de análisis muy potente en esto dicho esto y ya eh, pues me acerco a los 15 minutos de este primer web webinar de prueba trabajamos la conexión personalizamos un mensaje de conexión que está basado precisamente en lo que hemos analizado antes ponemos el motivo y una llamada a la acción en su caso. No vendemos desde el minuto uno. Lo que hacemos es conectar de manera elegante, como si presentáramos una tarjeta de visita, para posteriormente, según nuestra técnica del mensaje progresivo, a la larga, ir impactándole. Porque, como he dicho antes, en B2B, el cliente eh, lo que hace es conectarse, eh, pues, eh, con tu producto o tu servicio al cabo de x impactos y al cabo de x días meses o incluso creedme años eh, os he dicho antes que vendí un patrocinio de 2 millones y pico en el año 2010 pero no lo hice en un día estuve más o menos un año y medio desde el primer contacto entonces evidentemente vende mucho eso pero también se vendieron otros patrocinios menores de menor calidad que el main sponsor para saber insisto en qué funciona cómo funciona el, este sistema de b2b pro Punto club podéis acceder al webinar completo esto solo es un trozo del mismo nos vemos en b2bpro.club donde además os cuento cuatro casos de éxito reales uno cómo conseguimos aparte de cómo conseguir vender ese patrocinio main sponsor de un club en el 2010 también os cuento cómo una empresa inmobiliaria hotelera vendió un hotel de 80 millones de euros y más activos a través de un trabajo de dos años en LinkedIn os cuento en ese webinar también cómo una empresa que vende jamones pues aumentó un 30% la facturación después de un año y pico en LinkedIn haciendo el trabajo de que te cuento en este webinar, por cierto. Y algunos ejemplos más de casos de éxito y la rutina que nosotros seguimos con nuestros clientes. Lo puedes hacer tú en casa, nosotros te contamos un poquito la, la, la, los atajos, los tips, los hubs que sabemos después de habernos equivocado todo lo posible a lo largo de estos pues más de 15 años que llevamos eh, enseñando, gestionando perfiles, el equipo de b2bpro.es y, además, gestionando contenido para esos perfiles y contactando, porque lo que queremos es vender. No sé, pero se hace bien, no se hace la venta a la primera. En ese webinar, en b2bpro.club, tenéis toda la información. Es un webinar de 30 minutos que empieza, como os he contado ahora, y termina con esa mejor oferta por si os interesa y si no quedaros con simplemente la cápsula que ahí se ofrece en el webinar de linkedin for business si tenéis que hacer alguna pregunta antes de cerrar este directo es una prueba del directo que vamos a hacer completo seguramente dentro de unos días avisaremos en un evento simplemente dejar el comentario ahora en el directo o en diferido después de finalizar este directo. Espero que haya servido para algo. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en Marketing y Comunicación y Ventas y eh, soy el director de B2Bpro.es y el creador con el equipo de este webinar de LinkedIn for Business que puedes acceder en B2Bpro.club. Nos vemos aquí en este mismo canal, seguramente será YouTube, LinkedIn y dentro de muy muy poquito te deseo lo mejor un abrazo mucha venta y hasta luego adiós